muchas gracias por, por asistir, vamos a intentar que, que sea lo más interesante eh, posible y bueno, sin más, vamos a empezar, si os parece, como siempre y no puede ser de otra manera, pues agradeciendo en primer lugar a Blink Concepts, que es la empresa en la, que, en la que trabajo actualmente y asimismo a todos los sponsors pues por haber hecho posible esta conferencia, ante este momento un poco convulso pero aún así en el que podemos sacar mucho provecho de todas las charlas y en el que bueno pues sin lugar a dudas como ha venido siendo eh, en todas sus ediciones un evento eh, pues de excelente contenido espero que, que esta charla no, no baje la media así, a ese aspecto bueno sin sí, mucho detalle y tampoco con, con relativa importancia bueno mi nombre es, es marco como pone ahí eh, programa cosas en Plan Concepts. Y bueno, sin más, ahí tenéis mi Twitter, mi correo por si sí. queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa, cualquier duda que os surja de la charla, pues por esos canales podéis contactar conmigo sin ningún problema y podemos, podemos hablar un poco más sobre el modelo de actores. Bueno, vamos a empezar con algo que a todos aquellos que estamos metidos en el mundo de la informática pues no nos pilla sorpresa, que es este término que algunos habréis oído como la carrera de los nanómetros, que básicamente hace referencia a esa búsqueda de la mayor cantidad de transistores por unidad de medida cuadrada. ¿no? En este caso, pues disponemos de mucha tecnología con circuitos integrados, que en este caso procesadores que cada día que pasa pues tienen la capacidad de tener más y más eh, unidades de computación bajo estas circunstancias y esta capacidad que, que se nos abre un abanico de opciones realmente amplio pues surge la idea nada loca de que si queremos o nos enfrentamos a problemas de alta complejidad pues usar todo ese, todo ese músculo que tenemos en, en la tecnología de hoy en día, concretamente pues en los ordenadores de sobremesa y servidores, pues usando o acogiéndonos a un modelo de programación concurrente y distribuida, que saque todo el partido a esa capacidad eh, de infraestructura que podemos tener eh, gracias a un gran número de, de procesadores. El problema es que bajo este este camino podemos encontrar ciertas turbulencias. ¿Por qué? Pues bueno, para los que os hayáis enfrentado a ese modelo de programación concurrente y distribuida, pues los sistemas que abogan por este modelo pues tienen un pequeño hándicap y es que para nuestra mente humana no son muy fáciles de entender y modelar, ya que no solemos eh, entender demasiado bien cosas que pasan simultáneamente, ¿no? y qué consecuencias puede tener sobre todo ese tipo de eventos. Entonces, bueno, tenemos este problema en un modelo clásico de programación concurrente basada en 3 pues tenemos un conjunto de 3 Ads, los, los que estén disponibles en nuestras máquinas, eh, que normalmente pues tienen que hacer uso, en, más o menor, en mayor o menor medida, de memoria compartida, y que para que esa memoria compartida eh, pues, no se corrompa por el camino, pues empiezan a aparecer conceptos como el concepto de bloqueos o logs. Eh, eso empieza, empezamos ya a tener ciertos problemas pues, de eh, bloqueos, también conocidos como deadlocks. Eh, podemos tener problemas de rendimiento o bottlenecks. Podemos tener... Una, una alta complejidad a la hora de como programadores de poder entender qué pasa con nuestro sistema y sobre todo, sin, en el caso de encontrar un problema, pues saber cómo podemos atajarlo. Y aquí, pues bueno, haciendo un poco de memoria, los que hayáis tenido oportunidad de usar esta ventana, que es la ventana de depuración de CERATS de nuestro querido y llamado Visual Studio, pues yo creo que no nos pilla por sorpresa por lo menos a mí, el hecho de que cuando te enfrentas a un modelo de depuración como este, normalmente la sensación que tienes al cabo del día es algo parecido a esto. Esto, no, como programadores, pues no es lo que buscamos, ni mucho menos, y por eso en esta charla vamos a intentar ver este, este nuevo concepto, el modelo de actores, y cómo este modelo, pues eh, aplicado a un problema en el que debemos aplicar pues, cierto nivel de concurrencia y de paralelismo, pues nos puede ayudar a evitar estos eh, quebraderos de cabeza. Bueno, pues sin más vamos a empezar con el medio del asunto, que es el modelo de actores. Estos actores vamos a ver que no se parecen en nada a los actores de, de Hollywood. ¿Y qué presentación sería esta? Si, bueno, pues por lo menos, tanto hablar del modelo de actores, pues no definiésemos qué es eso de un actor. Y vamos a usar pues, la definición que, de quien creo que es quien mejor puede entender que es un actor, que es su creador. ¿vale? En este caso, el creador del modelo de actores define a un actor como la unidad fundamental de computación. Como concepto estupendo, pero no mm, entiendo demasiado. Pues podemos buscar un símil muy sencillo en el que. Bueno, pues todos hemos incluso hecho nosotros mismos, aunque seamos ya relativamente adultos, pues eh, ciertos proyectos con, con las piezas conocidas de la marca más extendida, que en este caso es Lego. Los proyectos de Lego pueden ser realmente complejos, pero su unidad fundamental de construcción pues es una pieza de características bastante sencillas. Ese símil es realmente aplicativo aquí, porque los eh, actores, comunidades fundamentales de computación, serán lo que dan sentido a todos los sistemas que se fundamentan en este modelo de programación. Bueno, una vez más o menos esbozado ese, esa idea de actor, vamos a darle una serie de aspectos que todo actor eh, o pretendiente actor debe cumplir y que nos ayudará a entender mucho más eh, las implementaciones que, en este caso, Microsoft ha dado a, eh, a ciertas herramientas. Qué dice estar bajo este paraguas del modelo de actores. El primero de los aspectos que todo actor eh, debe tener es esa capacidad de procesamiento, porque evidentemente como programadores queremos que nuestro programa haga algún tipo de trabajo y sea útil. El segundo de los aspectos es la idea de que los actores van a poder tener la capacidad de recordar cosas, van a tener cierta capacidad de persistencia, y bueno, veremos en más detalle con qué, a qué nos referimos con esto. En el último de los puntos, que eh, es el un poco el más abstracto, el hecho de que queremos que sean sociales, vamos a ver cómo el papel de la comunicación eh, dentro del modelo de actores juega un papel fundamental. Desde el punto de vista de que muchas de las restricciones que, bueno, que inflige este, este paradigma de comunicación dentro de este modelo, da lugar a la gran potencia que hay detrás del mismo. Eh, ahondando un poco en este último punto, eh, quizás, quizás el más abstracto, el hecho de que queramos que un actor viva en sociedad, pues lo podemos asimilar o hacer un, hacernos una idea de bueno, algo que podemos conocer eh, de forma más directa, pues que son las hormigas. Las hormigas eh, normalmente cuando nos encontramos con ellas no nos las encontramos en soledad, Sino que las encontramos en, en grupos, en grandes grupos. Y como veis aquí, este extracto que he sacado pues refleja muy bien lo que es la realidad de, de una hormiga. ¿no? El cómo el vivir en soledad pues puede hacer que su vida se vea realmente reducida. De la misma manera, podemos entender la, la entidad de un actor como algo que siempre lo vamos o casi siempre vamos a encontrar eh, en, comuni en comunidad, conformando un sistema y que como tal pues vamos a ver cómo este papel de la comunicación pues, juega un papel fundamental a la hora de que, de que debamos comunicar eh, múltiples actores entre sí. Vale, pues entendiendo que los actores se eh, manifiestan en sistemas eh, o agregaciones y que quieren comunicarse como seres sociales que son, pues vamos a ver que esto es posible gracias a un nuevo concepto que introducimos aquí, que es la idea de dirección. Todo actor debe tener una dirección, las relaciones entre esas direcciones, que podemos entender direcciones como una dirección postal, pues pueden ser múltiples, así que un actor puede tener múltiples direcciones y una dirección puede dar lugar a que el mensaje llegue a múltiples actores. Como ejemplo podemos tomar el hecho de que cuando buscamos en Google cualquier término, el servidor que realmente resuelve esa petición, pues una vez será uno y otra vez será otro. Del mismo, de la misma forma eh, entendamos eh, esta topología entre direcciones y actores y este será el mecanismo que permitirá a un actor comunicarse pues, con sus congéneres. Y a lo mejor, bueno, forzando un poquito, tampoco demasiado ese concepto de direcciones y de mensajes que se envían unos actores a, a otros para comunicarse, pues basándonos en la simple idea de que un actor disponga de su propia dirección, pues tiene la capacidad automáticamente de enviarse mensajes a sí mismo. Y por tanto, pues podemos entender esto como un eh, modelo de, de implementar la recursividad. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en, de, en este detalle, simplemente como extensión del modelo de comunicación entre actores y de mensajería, el hecho de que la dirección eh, permita a un actor comunicarse con otros actores, pues simplemente da lugar a, este, a esta posibilidad. Y Aquí encontramos uno de los principales eh, fundamentos del modelo de actores. Esto es importante que hagamos hincapié en ello porque es lo que realmente eh, hace que este sea un modelo de gran potencia en, ante problemas, como hemos comentado inicialmente, de alta concurrencia y paralelismo. Y es que hemos dicho, como hemos planteado anteriormente, que bueno, los actores se comunican entre sí mediante mensajes enviados a ciertas direcciones que deben conocer. Esos mensajes, a la hora de ser procesados por cada uno de los actores que, que los reciben, deben cumplir este principio, que, bueno, que normalmente lo encontramos en la vida cotidiana pues, a la hora de eh, proceder en cualquier tipo de cola. Que es que normalmente aqu aquella persona que nos atiende, pues no le gusta atender a varias personas a la vez y habremos oído muchas veces eso de uno en uno, señores. Pues de la misma manera los mensajes, al ser procesados por por un actor, se hace de forma secuencial y se hace de forma secuencial, eh, además en mono hilo. Esto nos da una eh, reducción extremadamente amplia del problema al que nos enfrentamos inicialmente cuando eh, analizamos pues, la problemática inherente de la programación tradicional con, con hilos y la idea de bloqueos, aquí dentro de un actor no vamos a tener eh, esa necesidad de tener los conceptos de bloqueos, ya que el procesamiento es secuen secuencial y de un solo hilo, lo cual va a simplificar eh, mucho nuestra experiencia a la hora de interactuar con sistemas que implementen este, este modelo. Bueno, ahora hemos visto, hemos repasado los aspectos que todo concepto denominado como actor debería eh, respetar, pero es fundamental para que querer entender un modelo de estas características los axiomas o aquellas piezas fundamentales que van a dar lugar a todo el modelo, por muy complejo que sea. Esas semillas que van a germinar y que van a, a dar lugar a herramientas que en, en la siguiente parte de la presentación veremos, pues a día de hoy podemos usar, están eh, de moda más que nunca, pero que siguen teniendo que respetar estos axiomas si realmente se quieren guardar bajo el paraguas de, del modelo de actores. Los axiomas eh, que define el propio creador del modelo, es, se, vamos, a, vamos a guardarlos bajo la, la idea de que un actor al recibir un mensaje puede hacer estas cosas que vemos aquí y solo estas cosas que vemos aquí. En primera instancia veremos que un actor, al recibir un mensaje, puede crear más actores. Puede enviar, en segunda instancia, mensajes a actores de los que disponga, como hemos hablado, la dirección. Eh, por extensión, cuando un actor crea, otro actor dispone de la dirección de este actor que ha creado. Y nos vamos a detener un momento en el, en el último punto con un simple ejemplo. El último punto eh, define que un actor puede designar lo que ocurrirá con el siguiente mensaje que reciba. Así que si esto lo extrapolamos a un ejemplo, teniendo que somos un actor encargado de mantener el balance de una cuenta, que inicialmente pues, puede estar en 5 dólares o en 5 euros, y recibimos un mensaje, y ese mensaje es un mensaje de depósito de 6 dólares o 6 euros, a la hora de, proce de procesar el siguiente mensaje de la cola, como hemos dicho que se va a hacer de forma eh, secuencial y en monohilo, el actor es capaz de recordar, y aquí re volvemos al punto número uno, la idea de persistencia o de memoria. Va, va a procesar ese mensaje teniendo en cuenta que el balance actual de la cuenta que mantiene es de 11 dólares o euros. Esa es la idea de que puede trabajar sobre... Eh, la experiencia, digámoslo así. Bueno, muy bien, esta introducción eh, acaba aquí, espero que no se os haya hecho demasiado larga, y ahora sí empezamos con lo que realmente importa, que es los ejemplos prácticos. En este primer ejemplo práctico, primer contacto también con la implementación del modelo de actores, en este caso de la mano de Dapper vamos a ver cómo, cómo combinar esos actores eh, provistos por Dapper con una aplicación de tipo ASP.NET ASP Antes de, de pasar a Visual Studio Code para ver la implementación eh, bueno, mencionar que todos los ejemplos que, que analizaremos en esta sesión estarán disponibles en, en esta página de, de GitHub en, en mi perfil bajo el proyecto .NET eh, 2020. Eh, ahora sí, pasamos a a Visual Studio Code. Eh, vamos a ver eh, un poco la, primero la estructura de los proyectos. Bueno, tenemos un, un proyecto en el que tenemos definidas las interfaces, en este caso una. Este va a ser un proyecto muy sencillo en el que vamos a tener un actor encargado de mantener el balance de, de una supuesta cuenta bancaria. Este proyecto es de es un, una librería de clases. Tenemos la implementación de la interfaz. Aquí ya empezamos a encontrar referencias a, a los actores de Dapper. Implementamos la interfaz eh, provista por Dapper a este respecto, una interfaz que implementará nuestro actor y que veremos de forma recurrente en los siguientes ejemplos. Es una forma de exponer eh, bueno, pues el contrato que nuestros actores, eh, sobre lo que nuestros actores pueden operar. Vemos que este actor hace referencia a un método de depósito en el que podemos eh, depositar en nuestra cuenta bancaria un una cantidad de dinero, y luego podemos obtener de vuelta el balance que tenga en un momento dado del tiempo. Bueno, en este caso, este proyecto no tiene nada más interesante dentro de sí. Vamos a pasar a un proyecto, en este caso, generado en base al template web API, en el que encontramos pues, bueno, la implementación del actor que cumple con, con esta interfaz, heredando de la clase actor eh, provista por Dapper, Vemos que tenemos un ciclo de vida que también veremos en implementaciones eh, como por ejemplo en el último de los ejemplos con, con Coyote. En este ciclo de vida, cuando se activa por primera vez este actor, lo que estamos haciendo es eh, generar una condición inicial estable en el que el balance de la cuenta que vamos a gestionar pues es cero en, en cualquiera de los casos. Eh, vamos a ver la implementación de los métodos contractuales de la interfaz. En el caso del depósito recibimos un, un importe, vamos a tener acceso a esa parte de estado o persistencia o memoria, o recuerdo que, que hablábamos en la parte eh, de, bueno, de contrato que tenía todo aquello que se considera actor, en este caso provisto por Dapper, eh, recuperamos el balance y vamos a hacer una modificación de ese estado eh, sumando el balance que tengamos en el estado en ese momento, más el importe eh, que ha sido depositado. En el caso de la obtención del balance, pues algo bastante obvio. Mediante el mismo acceso al estado vamos a obtener esa clave del balance. Bueno, está en cuanto a la parte de, de la implementación del actor. Eh, ¿Cómo ese actor se lo presentamos a, bueno, al, al host, en este caso a SPNET, a un webhost? Pues eh, en la parte de... de de asignación por ejemplo del startup y demás del web host builder pues vamos a, a usar los métodos extensores provistos por eh, dapper en este caso para spnet eh, en el que tenemos este método eh, use actors en el que presentamos a los actores en este caso el único que tenemos y bueno pues indicamos que este actor va a estar, va a estar expuesto en este en este puerto vale el, eh, la única un detalle más y tampoco muy importante es que bueno, pues repasamos brevemente la configuración de servicios y de aplicación de nuestra aplicación SPNet. En cuanto a servicios añadimos routing y poco más en cuanto a configuración del pipeline de, de SPNet. ¿vale? Eh, lo siguiente que vamos a ver pues es el proyecto que nos queda por aquí, que veis que es un cliente, es un, es un proyecto generado en base al template de consola en el que vemos que bueno, pues estamos eh, referenciando a este algún actor, por nombre, asignamos un identificador, y aquí es donde entra en juego la parte de cliente de este, de este modelo de actores aplicado sobre Dapper, en el que creamos un proxy sobre esa interfaz, evidentemente fuertemente tipado, y sobre ese proxy pues, podemos ejecutar las operaciones que hemos visto en ese contrato. Vamos a depositar 5 y 6 unidades monetarias, y luego vamos a obtener el balance en este, este cliente de aplicación de consola, antes de ejecutar el cliente de consola lo que tenemos que hacer es ejecutar el, la parte de dapper en cuanto a nuestra aplicación de sp.net se refiere, eso lo hacemos mediante este comando que vemos aquí, previamente hemos tenido que instalar nuestra máquina, el CLI de dapper, vamos aquí no se va a ejecutar porque efectivamente ahí no está la aplicación, Vamos a parar la ejecución. Vamos a abrir otra consola. Vamos a cambiar a la carpeta en la que sí que está la aplicación. Esperamos a que Dapper nos indique que nuestra aplicación está ejecutándose correctamente. Y ahora cambiamos al proyecto de cliente. Y con donde es Run pues ejecutamos nuestra aplicación de console. Y esperamos ver el, el valor de vuelta 11 como resultado de esa gestión de estado interno. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo. En el siguiente ejemplo veremos la aplicación de, mismo, de la misma herramienta de actores de la mano del Runtime Dapper, pero en este caso sobre un, bueno, un dispositivo de IoT Edge en formato de módulos. Vamos a, a pasar ahora a la, a la demo práctica número 2. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo implementar estos actores de la mano de Dapper, en vez de en una aplicación de tipo SPNet, los vamos a incluir dentro de un dispositivo desplegado en IoT Edge en formato de módulo. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Vemos en Visual Studio Code Bueno, este como sabéis todo el código. Eh, una vez que finalice la presentación eh, podréis ver eh, dentro de GitHub donde podéis conseguir el código. No obstante, más adelante eh, vuelvo a hacer hincapié en ello. Pero bueno, lo importante de, de este ejemplo es que como, como hemos dicho, vamos a desplegar estos actores de la mano de Dapper en formato de módulo dentro de un dispositivo eh, de IoT Edge. Vamos a ver un poquito más en detalle esos módulos y antes de los módulos, permitidme que vaya, voy a recuperar este diagrama en el que nos, creo que nos va a quedar un poquito más claro lo que, lo que vamos a analizar. En este diagrama vemos cómo tenemos eh, varios módulos, eh, concretamente tenemos un el, eh, empezando por la izquierda tenemos un módulo en el que tenemos un actor client que va a, estar, va a ser el encargado de simular una serie de métricas de temperatura. Se van a generar eh, con un intervalo constante y mediante un sidecar de Dapper va a ser publicado ese evento a dos módulos de persistencia un módulo provisto por Dapper, placement y otro de persistencia de, de caché de Redis Lo siguiente que va a pasar es que otro actor, en este caso el actor eh, del módulo de la derecha, sensor actor, va a recibir mediante el SDK de Dapper ese flujo de eventos y va a realizar de forma periódica una agregación de los mismos, generando un mensaje en IoT Hub y por otra parte pues un mensaje en consola que finalmente es lo que veremos eh, para cerrar el ejemplo. Vamos a ver ahora sí los módulos, vamos a empezar por el actor client que como hemos dicho, es el actor encargado de la generación de estos eventos de medida de temperaturas sintéticos. Vamos a empezar por el principio, como, como conviene. bueno Vemos que tenemos una lista de supuestos eh, identificadores de sensores, nada especial. Tenemos eh, la entrada de, del programa. Eh, vemos que empieza la simulación. Y aquí en, en forma de loop infinito hasta que nos no se complete el sesión token, pues vemos que por cada uno de los sensores se genera una métrica de temperatura sintética y que se invoca, como hemos visto en el ejemplo de ASP.NET, mediante remoting, el actor de, con nombre sensor actor. Exactamente lo mismo que hemos visto antes, se crea un actor, un proxy al actor, a esa dirección eh, que analizamos en la introducción, se invoca el método que exponga mediante la interfaz que hemos visto anteriormente. Tiene la misma estructura y después pues, se traza por consola eh, un poco lo que ha sucedido. Sin más. Vemos que esto pasa en un intervalo de, de dos segundos. Cada dos segundos se están generando eventos de temperatura para cada uno de los sensores registrados, supuestos sensores. Y vamos a ver eh, por otra parte el receptor de estos eventos, eh, el sensor actor en su implementación. Vamos a empezar viendo que bueno, efectivamente cumple con la interfaz, tenemos el set data que lo que va a hacer es exactamente lo que hemos visto, guardar mediante esa, ese acceso a persistencia que en este caso nos da los actores de Dapper, va a persistir ese, en ese estado las, eh, los eventos que reciba, sin más, eh, un poquito más para adelante vamos a ver que en estos ciclos de vida que veíamos se está registrando un timer que también viene de la mano de en este caso de, de Dapper, en el que vamos a ejecutar cada 10 cada segundos un, un callback. Vamos a ver este callback que, que es lo que hace. Bajamos esto un poquito, vemos este, este es el callback que se va a ejecutar cada 10 segundos y vemos que lo que está pasando aquí es que en primera instancia se está recuperando de ese acceso al estado eh, la información que hubiera previamente, si, es, eh, si hay estado... Eh, se prosigue con la ejecución y lo que se está haciendo es, como hemos dicho antes, se va a hacer una agregación por cada uno de los sensores de la telemetría hasta ese momento. Se va a serializar y finalmente se va a enviar tanto a, a IoT Hub en formato de evento como se va a persistir en, en el estado. Esto lo vamos a consumir, vamos a acceder al, al dispositivo de IoT Edge y vamos a ver las trazas para ver efectivamente el funcionamiento. Una vez que hemos visto esto, es de notar, y es la parte un poco más interesante de este ejemplo, que el punto de entrada de los contenedores Docker que se van a desplegar como módulos dentro del dispositivo de IoT Edge, Pues ese punto de entrada dentro del Dockerfile lo que va a hacer por una parte es arrancar el, el programa que contiene la ejecución del actor per se y después lo que va a hacer es mediante el CLI de Dapper ejecutar el, el SIDcar que nos va a dar la funcionalidad exactamente la misma que hemos visto en el ejemplo de ASP.NET. Esto sin más, eh, vamos a abrir la consola de Visual Studio Code para que veáis el comando que he ejecutado previamente para agilizar un poco la presentación. Vamos a analizar un poquito el comando, esto lo tendréis en, en, es disponible en el readme, o sea que no hay ningún problema. Eh, mediante el Azure, el Azure CLI vamos a, a ejecutar el, un, la creación de un nuevo deployment, el de, la definición del deployment es, la podemos encontrar aquí en configuración, deployment, y aquí tenemos pues, la definición de todos los módulos, eh, que van a estar desplegados dentro de ese dispositivo de IoT Edge. Vemos que tenemos el cliente, el actor, el sensor actor, que es el que recibe la información, vemos que tenemos Redis, vemos que tenemos Dapper. ¿Vale? Esto sin más, ya digo que esto no, no pretende entrar en detalle en el despliegue de módulos dentro de un dispositivo de IoT Edge, simplemente un ejemplo de consumo de, de los actores de Dapper dentro de un dispositivo de esta tipología. Bueno, tenemos ese fichero y seguimos con el comando, pues, se crea ese deployment en base a, a ese fichero de configuración y lo que vamos a hacer es eh, target a todos los dispositivos que tengan este identificador, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, eh, como he dicho, esto ya se ha, lo he realizado previamente, vamos a pasar a ver dentro del portal de Azure un poco todo lo que está creado. Eh, lo que se ha hecho aquí ha sido, eh, en primera instancia, crear un IoT Hub, es este de aquí, y dentro de este IoT Hub lo que podemos encontrar es que se ha creado, dentro de la parte de IoT Edge, un dispositivo con el identificador que hemos visto antes. Una vez que hemos creado este dispositivo, lo siguiente que que se ha hecho, es desplegar mediante un template de RM que nos proporciona Microsoft en uno de sus ejemplos y que tendréis disponible en el README de este ejemplo, hemos desplegado un dispositivo basado en una máquina virtual de Ubuntu. Esto es con el objetivo de poder hacer SSH dentro de la máquina y poder ver las trazas y que efectivamente nuestra aplicación está funcionando como esperamos. Precisamente ese despliegue de RM es lo que veis manifestado aquí esta es la máquina virtual que da soporte a ese dispositivo de IoT Edge. Y lo que vamos a hacer es, como hemos comentado, pues comprobar que efectivamente en esos intervalos se pues está produciendo esa agregación de eventos de temperatura. Vamos a esperar a que nos dé operabilidad la, el Cloud Shell y vamos a proceder a hacer SSH en, en la máquina. Hacemos SSH en en la máquina virtual ponemos el password. Perfecto. Dentro de esta máquina está desplegado el CLI de, de IoT Edge y lo que vamos a hacer mediante ese CLI, que es esta instrucción que estáis viendo, vamos a acceder a los logs de bueno podemos acceder a los logs de todos los módulos que están desplegados pero en concreto de este módulo cliente de los eventos de eventos sintéticos de temperatura vamos a hacer un seguimiento de los logs con menos f para que haga follow y si le damos a enter vemos que cada, en, en, en el intervalo que hemos visto antes bueno pues que está recibiendo eventos de temperatura agregados por cada uno de los sensores entonces hasta aquí dejamos este ejemplo en el que hemos visto que eh, desplegando módulos dentro de un dispositivo de IoT Edge con, de una forma muy sencilla hemos cambiado el punto de entrada de esos contenedores Docker eh, para que aparte a de que arranquen la, los programas que contienen la ejecución de los actores en sí, pues que mediante Dapper pues arranquen esos cinecar y que nos den esa funcionalidad de, de actores. En el, siguiente, en el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 3, en el ejemplo práctico número 3, vamos a ver eh, cómo, ahora ya sí alejándonos de Dapper, cómo dentro de, de la, bueno, del paradigma de Azure Functions podemos también encontrar. Eh, simetría en cuanto a este modelo de actores. En este tercer ejemplo práctico vamos a ver cómo la plataforma de Azure Functions, concretamente una parte que se conoce como entidades duraderas o funciones duraderas, guarda ciertas similitudes y así se expone dentro de la documentación del propio Microsoft con, bueno, con el hilo conductor de nuestra, de esta nuestra presentación eh, con el modelo de actores. Vamos a empezar, como digo, viendo la propia documentación de Microsoft a este respecto y vemos como dentro de la, de la documentación de esta parte de entidades duraderas pues hay una sección en la que nos hace notar la importancia que ha tenido para ellos en la concepción de, bueno, de esta extensión de Azure Functions. Eh, bueno este modelo de actores ¿no? y cómo se, cómo se puede comparar o qué similitudes tiene con esos conceptos que ya hemos eh, visto con anterioridad. Vemos que estas entidades duraderas tienen direcciones hacia las que podemos atacar, como hemos eh, visto en los eh, anteriores ejemplos, vemos que respetan eh, esa ejecución de uno en uno de los mensajes de llegada, como dice aquí, uno a la vez, exactamente igual que hemos visto en los ejemplos y que hemos visto en la presentación inicial, y vemos que también, pues como veíamos de las características o de esos axiomas eh, de que puede hacer un actor al llegarle un mensaje, puede crear otros actores, vemos que se crean eh, cuando un mensaje pues tiene como, las tiene como destinatarias, y bueno, en la última parte aunque con menor importancia y similitud con, con este modelo de actores, más, más próximo a este modelo de, de ejecución bajo demanda, bueno, pues cuando no están en uso pues se descargan de memoria. Vemos como aquí Microsoft pues nos, nos facilita un poco esa conexión de ideas y modelo mental y ahora vamos a pasar ya a ver eh, en sí el ejemplo, el ejemplo práctico. Eh, empezamos con un diagrama. Vamos dentro de los ejemplos eh, que tiene Microsoft sobre entidades duraderas o funciones duraderas, pues hay uno de, de los patrones que permiten implementar estas, esta modalidad de funciones, que es este, como veis ahí en el nombre de la imagen, este patrón de fun out funny. Esto no es otra cosa que una función, en este nuestro caso veréis que ahora lo analizamos, que es una función de tipo HTTP, desencadenada por un, por un evento de HTTP, pues va a ejecutar una función, en este caso f2, que veremos que cobra el nombre de orquestador, pues va a distribuir la carga entre esa función, esa función f2, eh, que en nuestro caso va a ser una operación de, de suma. va Dado un input, que será un array de números enteros, pues ejecutará esa suma y esa función de orquestación lo que va a hacer al final, ya acercándonos hacia la, hacia la derecha de la imagen, pues va a agregar esos resultados y va a invocar finalmente esta parte de fanning eh, a una f3 que es una función que lo, que lo que va a hacer es persistir el resultado de la computación en, eh, en una cola de, de Azure. Vamos a ver las funciones, la implementación de las funciones que está en este fichero. Y empezamos, si queréis, vamos a empezar un poco por, por el, el orden lógico de izquierda, de izquierda a derecha que teníamos en la imagen. Empezamos con una función clásica desencadenada por un evento de tipo http veis ahí por get o por post, eh, en la línea 70 pues se ejecuta, ahora veremos la función de orquestación eh, encargada de mantener el estado y por tanto con, con esa gestión y acceso a la persistencia eh, en primer lugar lo que hará, eh, como hemos visto, es distribuir la carga de trabajo entre las distintas operaciones de agregación y luego, pues, eh, resumirá la ejecución agregando toda esa información y enviándolo a una función de, de salida. Ve, vemos que esta, esto hace referencia a una función con nombre fanout fanin, que es la que tenemos aquí arriba. Vemos que tiene un, un trigger de orquestación. En ese trigger de orquestación pues lo que va a pasar es que vamos a iniciar esta, esta, esta parte de aquí bueno, es totalmente opcional, es simplemente para reflejar el que se puede recuperar desde una fuente externa de estado pues el trabajo a realizar por esta orquestación. Se invoca a esta función workBatch, que lo que hace, como veis aquí, fuertemente tipado, pues devuelve una matriz de números enteros. Vemos aquí la implementación de la función workBatch devuelve esa matriz de números enteros, que serán cada uno de esos arrays de números los, eh, los números a agregar por la función eh, digamos que, que conforma el núcleo lógico de esta orquestación. bueno Se obtiene ese trabajo a realizar, por cada uno de los elementos de ese trabajo se va a llamar a lo que aquí se conocen como activities, que son esas, esos eh, pequeños esas pequeñas unidades de computación, vemos aquí la función suma, que tiene un activity trigger, recibirá ese array de números enteros y como vemos ejecutará la suma, eh, ya vamos a al la, a la activity y vamos a ir eh, guardando en formato task para que no sea bloqueante, pues todos los resultados, finalmente una vez que tenemos todos los resultados de todo ese fan out vamos a esperar a que todos estén resueltos, vamos a eh, obtener esos resultados, ya que son en principio tareas, y vamos a llamar a la parte de fanout en la que vamos a invocar a la función out, como vemos aquí, que es esta de aquí, que tiene referencia a una, a una cola de, de Azure y que va a persistir en formato JSON pues esa, ese resultado final. Vamos a ejecutar, vamos a poner inicialmente un punto de parada, en el trigger y en el orquestador para ver un poco lo que sucede, y luego, pues aquí en el punto de salida para ver un poco cuando ha terminado la ejecución, y finalmente veremos la salida dentro del portal de Azure en esa cola de, de Azure. Vamos a arrancar la depuración. Ahora en la consola nos saldrá. Eh, la dirección en la que está dispuesta eh, el, el HTTP Trigger, que es la entrada a toda la operación. Vemos que aquí ya nos ha dado la dirección del HTTP Trigger, lo copiamos, a ver, somos una, abrimos una nueva consola, hacemos curl sobre ese HTTP Trigger, lo que debería eh, vemos que ya nos pone el punto de parada donde hemos, donde hemos especificado con anterioridad. Bueno, vamos a ejecutar, vamos a continuar con la ejecución. Vemos que ahora se está ejecutando la función de orquestación. Y una vez que le damos a play, bueno pues, vemos que finaliza la ejecución de la función de orquestación y que termina la ejecución. Vamos a ver un poco el, la salida. La salida aquí es un poco de, bastante difícil de leer. Vamos a ver el endpoint eh, que nos permite ver el estado en el que se encuentra la función. Es este de aquí, status query. Status query es el que nos permitirá ver el estado de la función de orquestación. Exactamente igual. Vamos a hacer un curl para ver el estado de, de la función de orquestación. Vemos que como como estábamos haciendo devolviendo un status eh, 200 ok, ha finalizado la función de orquestación y el status code final pues, lo vemos en el output de la función de orquestación. Ahora pasamos al portal de Azure y en el portal de Azure pues, vemos que eh, situándonos sobre, sobre la cola que teníamos de salida, pues vemos el evento eh, de suma, cuando teníamos los números desde el 2 al 8 y desde desde el 1 al 7. Eh, bueno, sin más, vemos una, una similación, eh, un símil entre el modelo de actores y, en este caso, eh, bueno, un, una modalidad, no, no el paradigma completo de, de Azure Functions, sino una modalidad muy concreta, que es esta modalidad de funciones duraderas, y en concreto bueno, hemos visto una implementación muy sencilla de este patrón de fanout -fan in que puede ser muy útil en determinadas circunstancias. Vamos a pasar, sin más dilación, al ejemplo final en el que veremos un, bueno, una herramienta de relativo... no se ha dado mucho a conocer, o por lo menos... Así lo he visto desde mi perspectiva. Es una herramienta tremendamente potente, eh, pero que bueno, a lo mejor no ha tenido toda la publicidad que se, que se merecía. Y vamos a ver cómo, cómo esta herramienta llamada Coyote pues, también implementa ese modelo de actores con unas capacidades eh, realmente sorprendentes. Pasamos directamente a Visual Studio Code en el que encontramos, bueno, este es un, uno de los ejemplos que podemos encontrar dentro de la documentación de Coyote. En este caso, la introducción o el hola mundo de, de los actores dentro de la implementación de, de Coyote. Vamos a ver que realmente no nos va a sorprender nada de lo que, de lo que nos aporta en cuanto a morfología de, de los actores se, se refiere. Vamos a empezar con este, con este actor. Eh, vemos que este actor concretamente bueno, tiene una implementación realmente sencilla. Vemos que mediante coyote pues, tenemos una, una, una sintaxis nueva en el que ante este tipo de evento hago este tipo de acción, algo que es bastante lógico y que tampoco vamos a tenernos más en ello. Pero bueno, digamos que ante ese tipo de eventos o mensajes en su buzón de entrada, eh, este actor va a ejecutar esta lógica vemos que es una lógica no determinista desde el punto de vista de que en base a esta función que nos da eh, coyote y que veremos el porqué eh, pues dependiendo de, de lo que esa función devuelva pues eh, saludará una vez más de lo esperado o no eh, en un caso normal pues eh, responderá al, al actor invocante mediante este sistema de direcciones que ya venimos hablando ya de forma extensiva, pues a ese actor invocante tenemos la dirección, vamos a poder volverle, devolverle un mensaje. Y ese actor invocante es el que vamos a ver cómo dentro de Coyote pues tiene una forma especial, de, de una morfología especial, porque vamos a, a, a crearlo para que ejecute una serie de tests eh, como hemos dicho, bueno, pues ese, bajo la circunstancia normal se saludará de vuelta a ese actor inicial y bajo una circunstancia especial de no determinista, ese número random, pues eh, se, se saludará más de más de una vez. ¿vale? En este caso dos. Vamos a la parte del programa donde vemos la implementación de este actor un tanto especial. Vemos que este test actor es el que va a desencadenar toda la operativa. En este caso, esta es una morfología normal de, de testing en Coyote. Exactamente lo mismo, ante este evento, que es el evento de vuelta, eh, vamos a ejecutar este método. Eh, vamos a ver, en este ciclo de vida, en el ciclo de vida que también lo encontramos dentro de la parte de actores en Dapper, bueno, en esta inicialización lo que vamos a hacer es eh, crear... Siguiendo las normas de esos axiomas de los actores, vamos a poder eh, crear eh, otro actor al que vamos a dirigir un mensaje. Al crearlo, pues tendremos su dirección, como venimos diciendo. Y vamos a, vamos a ejecutar ya dentro de la lógica de inicialización, pues de, en un, eh, volviendo a usar los, los métodos, digamos, de no determinismo que nos provee Coyote, vamos a generar un número entero. Eh, qué será el, el número de saludos que este actor de test va a lanzar contra nuestro actor real, el que hemos visto con anterioridad y finalmente pues eh, llamará a este método de inicialización del, de la clase base. Hemos visto que este, que este actor ante este evento, que es el evento de respuesta, ejecuta este método, que es este método que está aquí y lo que vamos a hacer, pues vemos que es una operación eh, alguno nos puede parecer eh, realmente peligroso el hecho de, de disminuir así alegremente una propiedad y más entendiendo que esto se va a ejecutar eh, de forma paralela bueno pues aquí estamos bajo la protección del modelo de actores en este caso de la, eh, del procesamiento secuencial y mono hilo de los mensajes que entran dentro de un actor así que esta es una operación totalmente segura como me está el comentario eh, Casteamos el evento que nos llega y aquí entra la parte de, de testing eh, provista por Coyote en el que aseguramos que bueno que no se nos haya devuelto el saludo más allá de lo que nosotros hayamos saludado eh, Evidentemente, pues bajo ciertas circunstancias a, a priori que no podemos inferir se van a producir errores esto lo podemos ver pues ejecutando esperamos que pocas veces eh, el programa mediante el Run lo escribo bien pues mejor vamos a ejecutar el programa a ver si bueno en este caso todo ha ido bien vamos a hacer otra ejecución Parece que no tenemos suerte, no hay mejor que no juguemos en la lotería. Volvemos a no tener suerte, estamos intentando encontrar justo el caso de error, y bueno, por fin ya hemos encontrado ese caso en el que se nos devuelve el saludo más de las veces esperadas. Bueno, si esto lo extrapolamos a un caso real, bueno, pues tenemos un, un sistema no determinista en el que se nos está produciendo un error no esperado, y que, bueno, pues si, si estuviéramos en las circunstancias normales en las que no usamos coyote, pues tendríamos que ver la manera de, bueno, cómo reproducir este bug y darle solución. Lo cual puede llegar a ser bastante complicado. Este es un caso evidentemente muy sencillo. Y aquí es donde entra la magia de coyote. En este ejemplo no pretendemos, yo personalmente no pretendo, el dar una visión de coyote ya que el tiempo no lo permite, pero sí mostrar su capacidad y como hemos visto con las otras tecnologías, pues ver la aplicabilidad del modelo de actores y sobre todo las herramientas que las, te las diferentes tecnologías que hemos visto pues, eh, ofrecen y que así pues eh, ya cada uno de los que estáis viendo esta, esta charla, pues valoráis si estas tecnologías son lo suficientemente interesantes como para proseguir en su aprendizaje. Vamos a ver, como hemos visto, estábamos estábamos modelando un, una especie de test sobre ese actor y bueno, para ejecutar esta parte de testing de Coyote, pues Coyote te expone eh, un CLI en formato de .NET Global Tool, que es este Coyote, test, lo que vamos a hacer es ejecutar un test sobre, sobre el programa eh, que hemos analizado, vamos a ejecutar 100 iteraciones y vamos a ver ese flag de graph que es lo que obtiene en respuesta. Ejecutamos los test sobre nuestra aplicación, vemos que el, eh, bueno la herramienta Coyote ha detectado con bastante agilidad que tenemos un bug y bueno pues bueno nos está diciendo que tenemos un bug pero tampoco nos está diciendo mucho más. Lo que sí podemos hacer es vemos aquí que está generando una serie de ficheros. Esto es interesante volver un poco y entender cómo va a ser capaz de hacer lo que vamos a ver a continuación vemos este fichero txt en este fichero txt pues vemos que absolutamente todos los eventos de envío de mensajes eh, recepción eh, bueno un poco todo lo que está pasando con nuestra entrada y salida de nuestros actores se está trazando hasta que bueno pues encontramos esta, esta situación excepcional en la que hay un error ¿vale? entonces bueno tenemos esa idea de que los mensajes eh, en este modelo de actores se realicen y se desse que luego en la parte final veremos un, un, una pequeña nota sobre esto. Y ahora vamos a ver la parte que para mí es la, la realmente interesante y que la primera vez que lo vi pues, este es la que más sorprendente me parece, que es una vez más usando este, este CLI de Coyote, esta tool, vamos a hacer Tool, vamos a poder ejecutar una reevaluación eh, concretamente de la condición de error, si es que lo hubiera hubiese en este, en este programa. Vamos a ponerle ese flag de, que veis al final de menos menos break para que nos eh, lance eh, pues la depuración just in time de Visual Studio y eso nos permitirá depurar solo y exclusivamente el caso de error con todas las circunstancias eh, digamos no deterministas que rodeaban a la ejecución, eh, en este caso incorrecta. Vamos a ejecutar esto. Esto lo que nos va a sacar es una ventana, que ahora mismo no veis, pero que en un momento cambio. Esto me salta a la decoración de Visual Studio, como veis ahí, en la que bueno, pues tenía un punto de parada en ese método de gestión del saludo. Y aquí pues, pues normalmente puedo proceder con mi, con mi decoración eh, clásica en Visual Studio. Lo importante de esto? Bueno, pues que estoy justo en la circunstancia de error. Lo cual, bueno, no sé para vosotros, pero para mí es bastante sorprendente el que pueda hacer esta eh, depuración tan concreta de una circunstancia de error en, una circunstancia, en, bueno, en, un, en un escenario de, de paralelismo, ¿no? De, como es este de, del modelo de actores. Eh, bueno, aquí sin más, eh, aquí podríamos depurar e incluso si se nos da bien el día arreglar este, esta incidencia, vamos a continuar y vamos a, a volver a Visual Studio Code y en este caso lo que vamos a hacer es en vez de abrir ese fichero TXT, vamos a ver este, este fichero con extensión TGML. ese fichero lo que nos va a hacer, vamos a volver a Visual Studio, voy a abrir ese fichero y lo que aquí encontramos pues es algo bastante sorprendente, ¿no? que es un modelo visual de lo que ha ocurrido en nuestro programa. Este es un programa muy sencillo, pero efectivamente si, si le dais una oportunidad a Coyote y veis la documentación, pues bueno, tiene también gestión de máquinas de estados, cosas bastante más complejas en las que un diagrama visual de nuestro sistema y más concretamente de la operación excepcional eh, pues nos va a ayudar enormemente y, y para mí es una herramienta muy a tener en cuenta, sobre todo si nos encontramos ante problemáticas o programas que gestionen este alto grado de paralelismo y concurrencia. Y bueno, ahora vamos ya sin más vamos a pasar a la a la parte final en la que vamos a ver bueno, pues un resumen de qué nos aportan todos estos, todos estos puntos que hemos visto y concretamente el modelo de actores eh, como modelo de programación. Pues el primero de los puntos en el que yo recalcaría que el modelo de actores nos ayuda y que podemos por, por tanto sacarle un partido y aplicabilidad en nuestro día a día. Pues sería el hecho de eludir la complejidad, como hemos en mayor o menor medida visto en los ejemplos, de eso que inicialmente planteábamos como realmente complejo para nuestra mente de modelar, que es cosas que pasan de forma simultánea, como es el caso de la programación concurrente o el multifreading. Eludimos esa complejidad por el punto número dos, que es esa simplificación que se incluye dentro del corazón de los actores, simplificación mediante la cual el procesamiento de los mensajes se hace de forma secuencial, lo que elude toda necesidad, como dice el último de los puntos, de la gestión de bloqueos que pueden derivar en problemas realmente serios, por lo que podríamos clasificar este modelo de actores como un modelo de programación libre de bloqueos. Eh, alguno alguna de vosotras eh, os preguntaréis eh, si este, bueno, toda esta parte de mensajería evidentemente conlleva pues, la serialización y deserialización de esos mensajes. Eh, sobre todo lo hemos visto en el último de los ejemplos con Coyote, en el que bueno, pues, la serialización de los mensajes eh, la veíamos en ese fichero TXT, en el que quedaba traza de todos todos los mensajes de entrada y salida de los actores. Eh, bueno, es una pregunta que es eh, evidentemente totalmente lícita, pero lo que debemos tener en cuenta es que bajo, eh, es algo nuevo que no hemos comentado, pero bajo el paradigma del modelo de actores, bueno, habéis visto que se modela todo en, alrededor de los actores. Y una cosa curiosa es que estos eh, inbox o estos buzones a los que llegan esos mensajes, bueno, pues también son actores. Es un poco esa idea de la programación orientada a objetos en la que todo es un objeto. Bueno, pues aquí podríamos eh, concebir como que todo es un actor. Y esos actores eh, pueden ejecutarse eh, bueno, en procesos independientes, en tasks o en threads, como lo queramos ver, lo que nos da un nivel de paralelismo realmente alto. Esto efectivamente no evita el hecho de que se esté ejecutando eh, ciertas operaciones como pueden ser la serialización y deserialización de los mensajes, como, eh, como arrancábamos con la pregunta de, sobre el performance, pero efectivamente nos da una, un nivel de libertad realmente alto en cuanto a la escalabilidad horizontal de una solución implementada con este tipo de paradigma. Bueno, si al final de, de toda esta presentación, pues finalmente he conseguido que a alguno, por lo menos, le interese más este modelo, aprender eh, más sobre él, y realmente, que es lo importante de este tipo de presentaciones, el que llevemos a la aplicabilidad en casos reales y que nos beneficien como programadores en nuestro día a día, bueno, pues he dejado aquí una serie de, bueno, de links veis que bueno, están organizados en libros, en vídeos y bueno los links a las herramientas que hemos considerado para que lo tengáis a modo de resumen, ya que bueno, estas presentaciones, como pasará con todas las exposiciones, estarán disponibles eh, aquí y bueno, en los repositorios de, de GitHub de cada una de las charlas. Así que bueno aquí termina esta exposición, esta, esta sesión del modelo de actores, Espero que, que os haya gustado y muchísimas gracias eh, de nuevo por el tiempo dedicado para asistir y para dar una oportunidad, eh, espero que para muchos, a conceptos nuevos y que os hayan picado suficientemente el interés como para que los sigáis investigando. Volvemos a dar las gracias a, a la organización y a los sponsors por hacer posible un, un evento como este, aunque la situación sea realmente complicada para organizar un evento de este tipo. Y bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en, en, próximas, en próximas charlas. Gracias.